A continuación tenemos a la, siguiente, la siguiente ponencia de esta mesa del entorno social con, con un tema muy importante y creo que muy interesante para todos vosotros, que es acoso escolar, cómo actuar. Bueno, yo creo que después de la presentación casi se la ha hecho antes eh, Luis Miguel, porque yo, la verdad, ya estaba deseando que subiera aquí Juana para que nos contara aquello que, que resultaba tan interesante, como si lo que ha contado Luis Miguel no fuera interesante por sí mismo. Eh, está con nosotros Juana María Hernández, que es directora del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo y que nos va a hablar sobre acoso escolar, cómo actuar. Bueno, buenos días. En nombre del equipo específico, agradecer a la organización Autismo Madrid Sur la invitación a participar en esta jornada. Eh, un placer estar entre compañeros, amigos, profesionales, familias. Los estudios confirman los efectos negativos del acoso en jóvenes con TEA. Sabemos que provocan más problemas de aprendizaje, que el rendimiento escolar disminuye, sabemos que aumentan las dificultades sociales, las relaciones interpersonales disminuyen y que hay más desajuste personal, mucho más malestar emocional. Evidentemente, esto preocupa muchísimo a la familia, pero también preocupa mucho a las escuelas, a los institutos, porque el acoso es una barrera para la inclusión. Es una barrera que limita el aprendizaje, como se ve claramente en la Power, limita el aprendizaje y limita la, la participación. Nos preocupa a los profesionales que entornos inclusivos estén generando aislamiento social. Entonces, hay que hablar del acoso y agradezco la oportunidad y voy a poner el foco no solamente en qué sabemos, sino también en cómo podemos ayudar. Y quiero empezar señalando algo muy básico, pero que creo que es el punto de partida. Y es los componentes para que una determinada situación se pueda considerar acoso, para no confundir cualquier conflicto entre chicos con una situación de acoso. Primer componente, entre el agresor y la víctima se da un desequilibrio de poder. El, el agresor tiene más poder en términos físicos, psicológicos o sociales. Pero no solamente tiene más poder, es que abusa de ese poder. Ejerce ese poder de forma autoritaria y establece una relación de dominio y de sumisión. Algo que no ocurre en una situación de ayuda entre iguales, donde el voluntario también tiene más poder, pero ejerce el poder de forma democrática no de forma autoritaria. Segundo elemento, las actuaciones son intencionadas y posiblemente premeditadas. El agresor busca a la víctima para causarle miedo, angustia o daño, aunque es verdad que puede que no sea consciente del efecto que eso produce en la víctima. Las actuaciones negativas se repiten cada cierto tiempo. Y el último es que se da en un grupo aunque la víctima está sola, sin apoyo de los compañeros. Sería terriblemente simple pensar que en una situación de acoso están implicados únicamente el agresor y la víctima. Aparte del agresor y la víctima, están los testigos, que juegan un rol fundamental. Está el grupo de iguales, está el centro, está la familia. El acoso tiene raíces complejas, y muy polifacética. Entonces, me gusta, me gustó mucho el titular este de un periódico que rezaba así, un isiber llamado acoso escolar. Hay muchos tipos de acoso, la forma quizás más conocida que todos aquí nos representaríamos y la más representada en los medios de comunicación es el acoso físico pero además, aparte del acoso físico, del pegar, del esconder, del romper o robar cosas, está el acoso verbal y un acoso mucho menos visible, pero que es también un tipo de agresión y es el acoso relacional, el aislamiento, el ignorar, el no dejar participar, el ningunear. A esta clasificación clásica... Bastante tradicional, se ha añadido ya con mucha fuerza en los últimos años el ciberacoso, que en realidad, por decir brevemente, es una prolongación de lo que ocurre en el aula. ¿Qué sabemos con el tema de acoso y discapacidad? Los estudios, las investigaciones señalan que los alumnos con discapacidad son más susceptibles de ser victimiz victimizados, Parece que tener una discapacidad te hace ser más vulnerable al acoso. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? Básicamente hay mayor vulnerabilidad por problemas de comunicación, cuando los chicos tienen problemas de, de comunicación, cuando hay dificultades de aprendizaje y fundamentalmente cuando están aislados, cuando falta un apoyo social, una red de iguales. Es un factor fundamental de riesgo para ser víctima de acoso. Lógicamente os estaréis, os estaréis imaginando que nuestros chicos que tienen problemas de comunicación, dificultades de aprendizaje, ten, tienen problemas en el establecimiento de relaciones sociales, ha llevado a autores como Amy Kling, que es un referente para nosotros, y a todo su equipo a decir que los niños y jóvenes con TEA pueden ser considerados víctimas perfectas. Pero una cosa es hablar de vulnerabilidad, una cosa es hablar de que pueden ser víctimas perfectas y otra es pensar que todos los alumnos con TEA vayan a ser victimizados. No basta con tener una discapacidad. El factor clave, un factor clave es el, es el entorno, el aula en el que está inmerso y con el que interactúa. Y eso es lo que pusimos de manifiesto en un estudio que he hecho y realizado con mis compañeros, Kevin Van der Meulen y Cristina del Barrio, del grupo INEXE, de la Universidad Autónoma. En este estudio estudiamos 21 aulas de secundaria. En cada una de estas aulas había escolarizado un alumno con TEA. Y queríamos analizar la victimización del alumno con TEA comparada con sus compañeros. ¿Qué encontramos? Algo que ya nos decían los estudios. Los alumnos con TEA... Los que tienen la franja azul son más victimizados que sus compañeros. Los tipos de acoso que, pre que predominan es el hablar mal, el insultar y, en segundo lugar, el ignorar. No te veo, estás aquí, pero no existe. Eh, junto a esto, y lo que quiero destacar es que en el estudio comparativo de las 21 aulas, y comparado con los compañeros, que había compañeros también, otros compañeros que eran victimizados, encontramos que la mitad, más de la mitad de los alumnos con TEA no eran más victimizados que sus compañeros. Encontramos, en dos clases, este, en dos clases encontramos que los alumnos con TEA eran únicas víctimas. Es la porción roja, porque esta es nuestra preocupación. ¿Qué está pasando aquí para que realmente... Eh, fueran las únicas víctimas. ¿no? Pero quiero señalar y centrarme en la esperanza, porque es la porción verde en la que encontramos que un alumno en un aula no era víctima. Lo que quiere decir que no basta con tener una discapacidad, no basta con tener un síndrome de Asperger, un síndrome de TEA de alto funcionamiento, no basta con tener una discapacidad, sino que los criterios de vulnerabilidad siempre son relativos al grupo en el que está escolarizado ese alumno, al centro en el que está escolarizado. Por tanto, las soluciones no son fáciles. Hay que abordar un enfoque global de intervención, no focalizado únicamente en estrategias de intervención individual, de qué hacemos con la víctima, qué hacemos con los acosadores, qué hacemos con los testigos. No, como veis ahí, la intervención tiene que focalizarse también en otras áreas clave, como puede ser el grupo de iguales, como puede ser el profesorado y los apoyos, cómo se está apoyando, como puede ser la familia y la coordinación que se establece, como puede ser el clima del aula y la cultura de centro. Entonces, es una intervención con un enfoque, eso, muy teniendo en cuenta que las raíces del acoso son complejas y muy polifacética. Y voy a señalar diez ideas claves, 10 ideas claves que debe, deberían de guiarnos en nuestros planes de acción en nuestros centros. Deberíamos tener planes de acción en nuestros centros para prevenir y para intervenir en situaciones de acoso. Primer idea clave, profesores, alumnos, familia, abordan el acoso y sus consecuencias. Este objetivo... No es nada fácil, no, no nos gusta nada, nos cuesta, pero hay que hablar de acoso en el colegio. Hay que hablar, hay que saber, hay que entender y vivenciar qué significa una situación de acoso, hay que saber cómo poder ayudar, hay que identificar factores de riesgo. Y es natural y hay que hacerlo, porque existe, está ahí... Y hay que hablar de esto, el acoso se alimenta del silencio de todos y es el, el, el peor enemigo es eso, no hablar de estos temas, no ponerlos en común y vivenciar y entender lo que significa una situación de acoso. Y contamos con materiales, materiales muy buenos como estas guías que en su momento elaboró el Defensor del Menor o películas estupendas donde se aborda el tema de la cosa y que nos ayudan a toda la comunidad educativa a entender y ponernos en situación de, eh, eh, de, de, lo, que puede, de lo que puede ocurrir y cómo ayudar en una situación de acoso. Segunda idea clave, crear entornos, crear entornos educativos más seguros, más eh, que promuevan la, la seguridad, que eviten eh, el riesgo, que minimicen el riesgo entornos más saludables. Esto implica que hay que identificar lugares de riesgo en nuestros centros. Y la investigación, los estudios señalan el patio como un entorno activo de exclusión, exclusión de acoso físico y de acoso relacional. Entonces, tenemos que tomar medidas en nuestros patios, tenemos que tomar medidas para que sean entornos mucho más inclusivos y para que sean entornos mucho más seguros y mucho más saludables. Y es lo que estamos haciendo. Se está haciendo en los centros preferentes, pero, evidentemente, tenemos que hacerlo más y mejor. Y hay que tomar medidas como sencillas, a veces, escalonar horarios para reducir concentración, organizar zonas en el patio, designar una zona para juegos tranquilos, realizar talleres en secundaria, la dudoteca que comentaba María Ángeles antes, el banco de la amistad, los sajones tienen esta, este, esta idea que, que, que concretan en sus patios, y es un banco donde se sientan los alumnos que se han quedado solos, no solamente los alumnos con TEA, el, el patio es un entorno duro, para, para los adolescentes. Y allí se sientan en este banco de la amistad los alumnos que se han quedado solos hasta que un ayudante viene y los invita a un juego o a un taller de grupo. La actuación positiva del profesor es clave. Está demostrada que la relación positiva profesor-alumno con TEA influye en menos acoso escolar. Dice Shuto, que es un referente en estos temas, tu profesor, puedes marcar la diferencia positiva o negativa en el modo en que los compañeros ven al chico con TEA. Ten cuidado de no sentar un tono que dé a los otros licencia para acosar a ese chico. Actuación positiva del profesorado implica comprender a ese alumno con TEA. Implica que el compañero, que los compañeros lo comprendan. Implica desarrollar en el aula programas de conocimiento mutuo. Implica, por ejemplo, desarrollar en el centro, algo que hace, se hace en muchos, en muchos institutos, el dar a conocer la discapacidad, por ejemplo, a través de un ciclo de Cineforum sobre las diferentes discapacidades. Implica ir más allá de las actitudes y tener una actitud proactiva en el sentido de que yo en mi aula promuevo el establecimiento de relaciones interpersonales, a través de metodologías activas, a través de enseñar habilidades sociales, a través de la ayuda entre iguales. Tenemos que concienciar a los compañeros de la necesidad de ofrecer ayuda a aquel chico que se ha quedado más aislado o que está más desubicado. Y, lógicamente, si se relacionan entre sí, va a haber conflictos. Y esto es normal, es normal que haya conflictos interpersonales. Pero los conflictos hay que abordarlos, hay que resolverlos. Los conflictos hay que airearlos, hay que sacar a la luz los quejas, los rollos, lo, to, todo tipo de, de, de reproches que se puedan tener entre sí los compañeros. En ese sentido, insisto, hay que airear esos conflictos, hay que resolverlos, porque si no el conflicto se enquista y puede dar a una situación de acoso. Y cuando hay acoso, lógicamente hay que reaccionar ante el acosador, hay que tomar medidas. Lo primero es hacerle consciente de las consecuencias de su conducta. Muchas veces no son conscientes del daño que están causando a la otra persona. El acosador tiene que adoptar medidas reparadoras, no solamente asumir que lo ha hecho mal. Y sino también adoptar, reparar ese daño y en caso de incurrir de nuevo, pues las sanciones que en el centro, en el reglamento de ese centro, se hayan establecido. Y por supuesto, ofrecer toda la ayuda al alumno con TEA a, para que comunique los incidentes y reconozca el, el acoso. Se aprenda a reconocer el acoso. Sabemos que las personas con TEA, tienen dificultades en interpretar las situaciones sociales, sabemos que pueden tener dificultades en reconocer que están siendo victimizados y pueden pensar también que están siendo victimizados y no estarlo siendo, sino ser algo que es un incidente, una, algo accidental, algo fortuito, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos a entender, hay que ayudarlos a reconocer las situaciones de acoso y la verdad es que también contamos con materiales, con historias gráficas como el Bullying que nos permite trabajar en este sentido. Y cómo no, todo nuestro apoyo al alumno victimizado, enseñarle estrategias de afrontamiento, no de evitación, no de mentirme a mí mismo, no de eh, responder ojo por ojo, y si te insulta, tú también insulta, Son, eh, hay que enseñarle estrategias de afrontamiento asertiva y hay que enseñarle a buscar ayuda, porque de esto no se sale sin la ayuda de otras personas. Entonces hay que enseñar a comunicar y a buscar esa, esa ayuda, igual que a controlar y a reducir el estrés, sobre todo en un primer momento, momento, reducción básica del estrés, y por supuesto aumentar en la medida que podamos y en la medida que sea necesario todo lo que es la vigilancia y el apoyo. Y, como no, el último punto, pero no más importante, intensificar la coordinación, la colaboración, familia y escuela, justo lo revés, al contrario de lo que suele pasar en estas condiciones, ¿no? Que los discursos entre la escuela y la familia eh, son diferentes. Hay que aunar, hay que ir en, a, a, a, al unísono, hay que ver, comunicar mucho más y ponernos de acuerdo en la concreción ...de medidas, tanto de las familias de los acosadores... ...como las familias de las víctimas, como de los testigos. Porque solo, solo juntos podemos detener... ...y hacer frente a situaciones de acoso. Gracias. Bueno, creo que había que ver las caras del público... ...atendiendo la explicación de Juana... Yo creo que era atención muy focalizada en un conocimiento experto de lo que supone un problema que, que está afectando a muchísimos alumnos con especial dificultad como son los que tienen Asperger o los que están dentro del, del espectro de, del autismo y, y creo que hemos he conseguido con la visión de Luis Miguel y con la visión de Juana conocer un poquito más qué, qué es esto que rodea socialmente al alumnado con TEA y dónde tenemos que incidir para conseguir que su experiencia educativa sea eso y no sea verdaderamente un infierno o una etapa en la que muchos Muchos testimonios dicen que fue pues, como un auténtico infierno y que creo que está en nuestras manos como profesionales y como familias el que eso no, no suceda. Así que muchísimas gracias por, vuestro, por vuestra luz sobre este tema. Vamos a ver las preguntas, que son las últimas ya de esta, de esta mañana. Eh, en el tema del acoso, Juana, ¿reaccionar ante el acosador, ante él o sus padres o, o el centro? ¿Cuál sería el, el núcleo principal de acción? Hay que pensar en una actuación sobre el que está acosando, sobre, pues un poco antes ha puesto gráficamente a Anabel, ¿no? el decir, hombre, los chavales fueron a, a buscar a los acosadores y les, y les recriminaron su actitud, o tal vez es más cargar las tintas en el centro educativo para que tome medidas, uh -huh. o, o, o en los padres del acosador, que suelen ser menores, y decirles, oye, este chaval vuestro, eh, a ver qué pasa con él, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué os parece? Uh -huh. Lo que me gustaría que sacáramos todos ¿no? como, como idea clave es que realmente los enfoques centrados en los individuos son insuficientes. Los, los enfoques centrados en, eh, en situaciones individuales o en respuestas individuales tanto al acosador como a la víctima, como a, eh, están bien, son necesarios pero insuficientes. La idea del, del enfoque global eh, es básica, porque normalmente sí, se puede tapar el síntoma, pero el, la, la, la, y, y durante un tiempo la situación se endereza cuando intervenimos con una sanción o con una... Eso, Anabel lo decía así, eh, eso, pues un poco como amedrentando el grupo de más gamberrillos del colegio, iban allí... Y, y presionaban a los que estaban, a los acosadores, ¿no? Está bien, eh, pero es una medida. Es una medida porque hay que seguir trabajando clima social del aula, ¿qué está pasando ahí? Hay que seguir trabajando, eso, ¿qué, qué valores están en ese grupo? Hay que seguir trabajando eh, el establecimiento de relaciones porque ese chico está aislado. Cuando un chico empieza a ser victimizado es que está aislado. Es que ya se ha producido un mal rollo en el aula. Ya hay un clima, ya hay una situación que hay que reconvertir y hay que intervenir a un nivel más, eh, más sistémico. Muchas gracias. Para Luis Miguel, ¿cómo trabajar en el instituto las obsesiones hacia una chica vinculadas con el enamoramiento? ¿Necesitaría algo más que la actuación del profesorado, una terapia psicológica especializada? Hombre, pues eh, depende un poco de, de cómo sea la sesión y hasta dónde pueda llegar, ¿no? Pero en principio habría que, que hacer una, una atención individualizada del caso. Eh, no sabemos… Pueden ser eh, obsesiones de, de fijamiento, de, bueno, de acercarse y tal, y no pasar de ahí a pues eh, sin mala intención, pues eh, escribir notas o escribir cosas en plan romántico y no dejarla en paz. Es decir, es que hay una amplia, eh, bueno, terapéutica ¿no? eh, al respecto y hacerle ver al, al chico, sobre todo, que bueno que, que esos comportamientos evidentemente no son amor ni son las formas adecuadas de acercarse a una chica, sino que, bueno, que, que, bueno, que hay otras formas y que si la chica te rechaza, pues evidentemente… Eh, tienes que buscar de otra. Bueno, es que no hay más, ¿no? Pero, bueno, en fin, eh, la problemática es, es, es amplia y, y no se puede una respuesta contundente y tajante, ¿no? Es, bueno, de, eh, depende mucho del caso, aunque sea. ¿no? Muy bien. Para Juana, ¿usted cree que el desencadenante del acoso puede ser, en, la, en algún caso, que el propio profesor o profesora trate al alumnado con TEA de una manera poco adecuada, es decir, que traslade… Alguna, algún sentimiento de que el alumno es una sobrecarga, de que este alumno me está perjudicando el ritmo de la clase y genera algún tipo de, de manía del resto del alumnado. Y también comentan si sería recomendable hablar con el grupo, con la clase, sobre las características de un alumnado con TEA pues contando con, la, con el consentimiento, evidentemente, para, para poner un poco en situación a, al grupo con respecto a la, al alumno con TEA y prevenir. ¿no? Yo creo que una, una pre, las dos preguntas van sobre la prevención de, del maltrato. Sí, fundamental. Fundamental es la actuación positiva del profesorado. Y sí que es verdad que comentarios inadecuados por parte del profesorado, comentarios que reflejan falta de comprensión de las necesidades... Eh, por parte de un profesor pueden sentar precedente eh, para que ese alumno sea victimizado. Esto es así, lo tenemos que tener muy presente, nuestro rol como profesionales es fundamental en, en este tema y esto, claro, nos lleva a, que, a, a formación del profesorado, el profesorado tiene que entender por qué a lo mejor ese alumno reacciona eh, con ese grado de ansiedad o con ese grado, o aumentando estereotipia o aumentando movimientos o los pensamientos obsesivos en épocas de exámenes, examen, de por ejemplo, o ante situaciones de estrés, tiene que entender que eso es más porque está reaccionando a una situación de ansiedad y no tanto porque quiera hacer el boicotear la clase o hacerse gracioso, porque quiera. Eh, esto tiene que entenderlo el profesor, ¿sí? y, y esa comprensión, eso exige comprensión de las, de las necesidades y de las eh, fortalezas y debilidades de nuestros alumnos. ¿no? Entonces, clave, clave por eso lo he puesto como la tercera idea fundamental en este plan de acción contra, contra, contra el acoso. ¿no? Eh, eh, insisto, la primera es que todos tenemos que hablar de él. Segundo, crear entornos seguros. Si nuestros centros son seguros, la probabilidad de reducir y de prevenir es muy grande. Y tercero, la actuación clave del profesorado, fundamental. Vamos, yo, de, después viene todo lo demás, ¿no? Y evidentemente, en esa, en esa, dentro de ese rol de actuación positiva, implica que el profesor promueva ese hablar en el grupo, a que en el grupo se hable eh, sobre cada alumno. Yo insisto en que creo que nos tenemos que conocer mutuamente, no hacer tampoco el punto de mira únicamente en el alumno con TEA, que sí, que hay que hacerlo. Pero, ¿realmente ha habido antes un programa de conocimiento mutuo? Sabemos los puntos fuertes y débiles de cada uno, sabemos los intereses de otro, para a lo mejor hacer el club de expertos que comentaba Raquel, y luego poder compartir intereses. Programas de conocimiento mutuo, porque cuando conocemos a alguien en el plano personal, somos mucho menos proclives a excluirlo. Entonces, ese, ese conocimiento interpersonal dentro del aula es fundamental. Es verdad, me dirían mis compañeras María Ángeles del Instituto. Y el tiempo va a ser, bueno, los planes de acción tutorial que ella señalaba. Y dentro de eso, pues sí, dar a conocer la discapacidad, pero cuidado también con tomar medidas que señalan aún más al alumno que es diferente. Cuidado cómo se toman tienen que estar en un, plan de, en un plan de acción donde es atención a la diversidad, pero no hagamos de él eh, eh, eso, no marquemos aún más la diferencia. Eh, lo que sí que me gustaría y aprovechar la pregunta para eh, insistir. Gracias, Cristian. Sí, sí. eh, nosotros eh, en la asociación hacemos eh, dinámicas eh, en los colegios y como dice Juana, no, eh, bueno, vamos como psicólogos, el grupo Clase sabe que somos psicólogos, pero en ningún momento decimos que, la persona, que vamos por la persona, construyendo una idea, No sé si está bien, si está mal, nosotros lo hacemos así. Es el caso que, que bueno, la cosa funciona. Eh, y se da el caso de, de que nunca han hablado entre ellos. O sea, el chico se ha aislado y, y ha hecho cosas raras o comportamientos o ha, o ha tenido algún tipo de estereotipia y esa explicación... Eh, claro, los otros se meten con él porque no conocen eso, cuando el chico tiene la oportunidad de explicar por qué hace las cosas, pues mira, hago estereotipias porque así me siento más liberado o porque hago esto, los otros comprenden ese comportamiento y al comprender ese comportamiento, en nuestra experiencia, la verdad es que el acoso deja de darse en una proporción bastante bastante amplia. Es como prevenir, evidentemente, cuando ya se ha dado habrá que, que tomar otra, otras medidas, ¿no? Pero, los profes que están al loro, ¿no?, de que pueda pasar eh, algún tipo de, de situación de ese tipo, nos llaman, vamos, hacemos este tipo de dinámica, que es hacer respeto, hacerlo bueno, y, y eso es lo que tú dices, el conocimiento, el conocimiento mutuo. Muy bien, y una última pregunta, yo creo que dirigida tanto a, a Luis Miguel como a, a Juana, eh, es más concreta sobre, sobre el, la construcción de la… al, al hablar del entorno del alumno como, como su entorno social, ¿qué sucede cuando ese alumno, cuando esa persona, que evidentemente a veces, en algunos casos, a la edad de la adolescencia, con 18 años, en según qué condiciones familiares, pueden, puede haber personas que estén ya eh, girando en torno a recursos residenciales, me refiero a pisos tutelados, me refiero a residencias, o a otros, o a otros recursos, ¿cómo puede quizá el centro educativo o desde la intervención en, el, en la educación formal, preparar a esa persona para una posible independ, vida independiente. Es decir, hablamos del, lo que yo entiendo de la pregunta, que es tal cual la estoy leyendo, es que un adolescente con un trastorno del espectro del autismo está incluido dentro de un, de un recurso educativo formal, pero en su entorno social quizá por desestructuración o quizá por, por alguna otra característica, eh, está en un entorno residencial, está en un recurso residencial. Eh, ¿Se tiene esto en cuenta o sabéis si se tiene en cuenta a la hora de, de la parte digamos, que acompaña a la docencia para que esta persona tenga una independencia ya como, como adulto, aunque sea adolescente? ¿no? ¿O qué experiencia tenéis en ese campo, si es que la tenéis? <risa> asociación la verdad es que, que no trabajamos con personas de, que están en, en sitios residenciales ¿no? O que no sé si juana tiene más experiencia en ese, en, esa, en ese tipo no tampoco pues, no no la verdad es que yo no tengo respuesta ante eso la verdad No, no, no, en concreto con el tema de residencias no, pero está claro que, que un objetivo educativo es fomentar eh, la autonomía y la independencia eh, y, como tal, eh, promover que la persona, cuando tenga que tomar eh, decisiones sobre dónde vivir y con quién vivir, pueda optar eh, por el entorno que más responda a lo que desee. ¿no? Entonces, un objetivo educativo como tal debería ser parte de la, del currículum, no académico, pero sí del currículum, y es eso, fomentar máximos niveles de autonomía e independencia personal para la capacitación y el poder de desenvolvimiento. Muy bien.